¿Te imaginas que existiera un cemento que cuando se agrieta se reparase solo? Un cemento que tapara sus grietas como lo hace tu cuerpo con las grietas en un hueso. Y es que el cemento es, después del agua, el material más consumido en el mundo. El problema es que se agrieta con cierta frecuencia, lo que supone gastar un montón de dinero en reparaciones. Pues bien, se ha inventado un cemento que tiene dentro unas bacterias que cuando entran en contacto con el agua, empiezan a procesar el material que cubre las grietas.